Los tigres de ayer nos definimos solitarios, solitarios Pero nos une cada letra que escribí a diario, a diario Nuestro team es distinto y no habrá nadie que nos calle, no habrá nadie que nos pare Nuestro mejor grito fue el silencio que hoy cantamos como sile. Por el tiempo que transcurra, porque aquí seguiré cantar en algún evento pero nunca me sentí con el suficiente talento pero oyeron mis canciones algunas de reflexiones me trajeron seguidores que me llevaron a esto no es mucho pero con ustedes yo lo tengo todo porque pude moldear mi futuro entre barro y lodo busqué el modo de estar codo a codo y ya es un logro porque aprendí a hacer obras de entre mis escombros en el fondo sanaron miles de heridas guardadas aunque no me siento merecedor de casi nada pero dicen que ayudé a superar cada etapa ustedes me hacen sentir como un héroe sin capa capas que Sí, pero fueron mi inspiración Porque no tenía razón para grabar cada canción Son mi motivación Y se ayudé en tu depresión Fue por tu decisión Al contarme tu situación No importa el tiempo que transcurra Porque aquí seguiré quis estar en donde estoy y siempre me quedé corto Esto va por cada lágrima que sentiste en tu rostro Porque ser la voz, pero lo hicieron por mí, y por ustedes lo hago yo, nunca levanté la voz, yo siempre me silenciaba, mis temores me callaban y me sentía invisible, no soy de pedir favores, no me gusta de ver nada, pero hoy les debo todo por hacer esto posible, fuimos del club de los perdedores y de los incomprendidos, el club de los soñadores que no se dan por vencidos, si tú me apoyas yo te apoyo en tu camino, solo quiero saber cuántos se quedarán conmigo, nuestro team siempre ha sido el de los solitarios, los que tienen un refugio donde desahogarse a diario, porque así se vence el miedo y Hoy no nos para nadie, soy un tiger de ayer Hoy lo defino como silence no el tiempo que transcurra Porque aquí seguiré Ya nada me va a detener Si cuento contigo sabes que tú conmigo cuentas también Ya nada nos va a detener Los tigres de ayer nos definimos solitarios Solitarios